Aquí llegaba Anielano Ruando, Aniel todos los ¿Puede señalar ciertas tendencias marcadas en la policía peruana contemporánea? Bueno, mucho se ha hablado de las distinciones. это не будет так. То есть, он потянул и пошёл по краю. Он не даёт porque son no le diríamos una pregunta algo más difícil ¿cómo se ponía usted su propia poesía dentro de esta pregunta es un poco difícil y no sé si tú yo lo veo una intrusión que tengo en la poesía que yo lo puedo hacer una narrativa, una poesía creativa, clara, que, que se adquirió con muchas cosas, con la música, con el cine, pero que no es esa poesía clara, poesía que pueda leer por por todos